¿Sabes cómo se siente que lo único, la única persona que amas, la arrebaten de tu vida? ¿De tu vida? ¿De tu vida?